Cuando una misión espacial se llega a su objetivo, la forma de trabajar los datos es un proceso mmm, previo al lanzamiento y post lanzamiento. Previo al lanzamiento cada instrumento debe tener digamos, su eh, fórmula para convertir básicamente electrones en magnitudes físicas. Entonces esos son los instrumentos quienes lo, lo tienen. ¿cómo se ocurre el procesado? pues eh, la nave está alrededor de Ganímedes, recoge los datos los manda a tierra a través de, antena, bueno, de su propia antena que se llama de ganancia alta de high gain antena y los manda a tierra a cualquier antena que hay separada a 120 grados eh, esos datos llegan a ESOC European Space Operations Center que está en Darmstadt ellos los reparten a los institutos que han fabricado el instrumento y los institutos que han fabricado el instrumento le aplican esa fórmula, es más complejo que una fórmula, pero le aplican ese, ese procesado para obtener cantidades físicas que ya los físicos trabajaremos con ellas. Eh, el almacenaje de esos datos y, y la base, digamos, el, el saco que va a contener los datos está en Madrid, en ESAC, European Space Archiving Center. Así que los institutos que han liderado los instrumentos son los encargados de producir desde números digitales o electrones hasta valores físicos eh, y esos lo mandan de nuevo a ESAC. O sea que la cadena es espacio, antena de seguimiento, ESOC en Alemania, de Alemania a los institutos y de los institutos a ESAC. Y finalmente los científicos trabajamos con ellos.